Pues mi nombre es Carlos, soy de Barcelona y tengo 31, casi para 31. Pues dos años y un poquito más. Pues Australia. Pues después de viajar y así, de viajar por mucho, bueno, Nueva Zelanda, Filipinas, Indonesia, Australia era como lo mejor. Buena sola, buen clima y buena calidad de vida. El estudiante. Pues estudio Automotive y en golf. Te podría decir que todo empezó en Filipinas, cuando me dejó de tirar la moto y siempre le decía a mi novia, digo, quiero saber algo de mecánica, porque no puede ser que no... Pero siempre estamos usando coches y motos y, y, y no sé nada, Entonces me gustaría saber algo. Siempre me ha gustado ir en moto, me han gustado los coches, pero era algo que no, no cambiaba ni el aceite de, del coche. Así que dije, quiero una, una profesión que, que me guste, que tenga relación con lo que he hecho en España, que da electricidad. Y, y bueno, pues ahí estamos, Hay como dos caminos en Australia para, para estar aquí. Y puedes estudiar cursos baratos o puedes estudiar cursos buenos. Entonces, yo tomé la decisión de, de gastar el dinero en algo que me sirviera y por eso elegí Automotive. Esto es lo que hablamos de los cursos baratos o los cursos caros. Si coges un curso caro, que lo que haces te da una profesión. Entonces, después de estudiar dos años en Australia, eh, puedes optar por una graduate PISA. Que se supone que Australia dice, hostia, pues tú has pasado dos años estudiando, eres bueno en esa profesión, te vamos a dar un año y medio para que desarrolles tus skills aquí en Australia y es lo que quiero conseguir. Sí. Sí, sí, sí. Porque los otros a veces son un poco aburridos y este realmente eh, te abre muchas puertas y, y es un curso muy dinámico, porque estás tratando con coches, con gente normal, que no es elitista, no es tampoco... O sea, gente simpática, gente maja, entonces realmente me lo paso muy bien en clase. Gente de todo el mundo, también. Muy divertido. ¡Ay, fregaplatos! Fregaplatos con un tubo. Entonces luego poco a poco he ido subiendo. Al, si, si trabajas duro realmente los australianos se dan cuenta. Que, que eres majete y que, que trabajas. Y que después de, pues, de más de 6 meses de fregaplatos, me vieron que le, le echaba ganas y me dieron la oportunidad de, de trabajar en, en la sección de pizza y poco a poco he ido subiendo hasta Pizza Chef, de, pero tradicional, vamos, con leña, con el horno y haciendo trucos con las pizzas. ¿Planes de futuro? Pues ahora me gustaría eh, terminar el certificado 4 en Automotive, que es el Heavy Diagnosis, que se basa en sobre todo en problemas complejos y una vez que termine el certificado 4 pues intentaré conseguir la graduación yo lo que le he dicho, lo que le he dicho a muchos amigos míos que llegué aquí sin inglés que es algo que, que no es fácil pero que yo diría que yo soy una persona muy normal, que mi inglés era muy mal y nunca pensé que podría hablar inglés